Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de para qué se puede utilizar BookLab y qué tipo de preguntas se puede hacer a la audiencia. Yo siempre les digo a los alumnos cuando vamos a utilizar esto que tienen que venir a clase con el móvil con batería. Eh, bueno la tablet o el portátil, pero la idea es que, en vez de prohibir el uso de los móviles en clase, lo que hacemos es incorporar estas tecnologías para que, en vez de estar chateando o viendo TikToks, estén viendo las preguntas que les estamos haciendo. Lo primero que voy a hacer es hacer algunos ejemplos de preguntas que podemos hacer. Tengo aquí dos o tres personas que van a votar conmigo y la primera pregunta, por ejemplo, sería ¿cuál es la capital de Francia? Madrid, París, Londres o Kuala Lumpur. Como ven, en la línea de abajo hay una línea azul que se va recortando y esto indica el tiempo que le queda para responder a cada una de esas preguntas. Eh, podría cortarlo antes o podría ampliarlo un poco más, en cuanto faltan 10 segundos se pone en, eh, eh, en rojo y ahora ya tenemos las respuestas de cada uno de los alumnos. Aquí tenemos los resultados, vemos que los dos que han votado han dicho que es París y la respuesta correcta es efectivamente París. Bueno, esta es una pregunta muy sencilla y este tipo de preguntas las podemos poner, preguntas de opciones que se vayan a realizar. Vamos a ver otro tipo de preguntas, por ejemplo, ¿Esta asignatura debería ser más larga e impartirse también en domingo? Bueno, son sí, no, quizá, bueno, voten, de momento no ha votado nadie, ven que en la parte inferior hay el número de personas conectadas y el número de votos emitidos, hay un voto y todavía hay dos personas, luego hay una persona que no ha votado, a la que le quedan seis segundos para votar, pero no parece que vaya a votar porque algo le ha pasado, y ahora mismo ya tenemos dos votos. Bueno, pues ya sabemos que la respuesta es 50%. Bueno, podríamos aquí discutir al respecto cuál sería la mejor opción. En este caso, describa en una palabra la educación universitaria actual. Ahora tienen que escribir una palabra con la que describirían la enseñanza educación universitaria actual. Son los dos que estamos votando, entonces aquí podemos hacer una nube de palabras, cuáles son las insuficiente? Bueno, es un buen concepto, podríamos también tenerlo por eh, no, no es Cristina quien ha respondido, ¿eh? y las palabras, pero si no, sino nos podría salir, salir aquí la típica nube de palabras que nos da cuáles son los conceptos más importantes que pueden aparecer. ¿De qué forma se podría mejor...? Esta no la vamos a saltar. Señale dónde está la tumba del faraón himenóptero Ahí tienen varias opciones, la 1, la 2 o la 3, ¿cuáles de esas... Eh, posiciones es donde está el faraón himenóptero Hay un botón muy interesante que es perdido. Ven, si ustedes, ahí tiene un botón de estoy perdido y ven, aquí me sale que hay un alumno en la clase que estoy perdido. <ríe> no sé de qué está hablando. Varón ¿no? de 33 años con eh, Antecedentes personales de artroscopia de rodilla derecha con meniscopatía, fumador activo con un IPA de 9, acude a urgencias con un cuadro de evolución de dolor de religión intraescapular de características mecánicas, a febril, tos con expectoración verdosa desde hace 3 o 4 días, dice que no tiene disnea, como antecedentes familiares abuelo materno fallecido de cáncer de pulmón, afuela materna de neoplasia de mama y apuela paterna de neoplasia digestiva, resto de exploración anodina, marcadores tumorales, alfa-fetoproteína 1,9, CA6,4 y FN gamma tuberculosis negativo, ¿cuál sería su diagnóstico de presunción? Y esto es una pregunta para poner una palabra. ¿Cuál sería su diagnóstico? Aquí no hay respuesta correcta o incorrecta, sino escriba usted lo que crea conveniente. Con esto. Luego vemos, hay que responder con esto. Aquí el truco, o sea, la, lo que, el tipo de pregunta que quiero poner aquí es un tipo de pregunta en el que uno tiene que escribir el resultado. Tiene que escribir su diagnóstico. Vale, ya hay una. La respuesta correcta es adenocarcinoma pulmonar. En, esta es la radiografía del paciente. Si ve alguna imagen patológica, señálela. Ahora la podría repetir. Me parece que no ha habido gente suficiente para comparar, comparar, nada. Indique las correspondencias, otra forma, de otro tipo de preguntas, de entre el país y la capital. Pues las respuestas son dos, Bélgica-Bruselas, Costa de marfil ya más sucro bangladesh yaundé bueno, aquí hay una diferente, y aquí tenemos 100%, 50, 50, 100%. O sea, que Costa de Marfil lo tenemos claro, pero Bangladesh y Camerún no. Bueno, es otra forma de ver, eh, pues no sé, síntomas con enfermedades o cosas de ese estilo. Estoy viendo así preguntas que hemos hecho. Este seminario se llama, ha sido impartido por el profesor, que es un profesor, y ahora tienen ustedes que escribir ahí el nombre del seminario, el nombre del profesor y, y, y la calificación. Esto estamos aquí rellenando en blanco. ¿no? O sea, Vamos a seguir algún otro ejemplo. Eh, esto no lo vamos a saltar. Por ejemplo, coloque por orden estas etapas históricas. Esto es, ¿qué sería lo primero que había que hacer? Lo segundo, lo tercero y lo cuarto. ¿no? Bueno, muy bien. Y aquí ya los hemos colocado. Esto es la, el, la correcta. Y esta es la que hemos hecho nosotros. Prehistoria. Bueno, Edad antigua, edad media, está por un orden o en el otro, habría que haber explicado de, de menor a menor, pero esto mismo se puede utilizar, ya digo, por ejemplo, para ver cuáles serían los criterios diagnósticos primero y segundo, o lo que habría que hacerse más caso, o lo que fuera. ¿no? Eh, o aquí señale la importancia relativa que tiene cada uno de estos aspectos en la calidad del profesorado. Esta es la última que tengo de esta, de esta batería de pruebas para ir viendo ejemplos. E importancia en la calidad del profesorado. El conocimiento de la materia, el conocimiento de educación y docencia, empatía, buena relación con el resto del profesorado, buena preparación de las clases, todo es fundamental, ¿no? pero ¿a quién le doy más peso? Uh -huh. O sea que hay que dar a cada uno eh, 20, 20, 20, 20, 20, 20, sería, si todo es lo mismo, es 20, 20, 20, 20, 20. Eh, fíjense cómo hemos tardado mucho tiempo en el que los alumnos han estado trabajando personal o en grupo, individualmente o en grupo, sobre un concepto y viendo y, y pensando, no, pues yo le pondría más, yo le pondría menos. Estás haciendo realmente interacción, actividad, dinamización... Bueno, aquí dice que 55 puntos a conocimiento de la materia, 30 a educación y docencia, 30 a empatía, 35 a buena relación y 50 a buena preparación de las clases. Estos son los puntos que les han dado los dos, pero si aquí lo ponemos ordenadas, vemos que lo que más importancia le da es conocimiento de la materia y buena preparación de las clases, y relación con el profesorado, menos conocimiento de educación y docencia, que no, y empatía con los alumnos, lo de menos. Bueno, ahora podríamos volver a discutir si realmente estos son los valores o son otros valores los que tendríamos que tener en cuenta aquí. Bien, esto es lo que hemos el tipo de preguntas que hemos hecho, y aquí tendríamos los resultados de las respuestas de cada una de las preguntas para ver cuál ha sido eh, la, la respuesta que ha ido dando cada uno en cada una de las preguntas, y también tendríamos los. ¡Ay! Perdón. La, la respuesta de cada participante en este caso Enrique Quintero o Cerríos, o la cuadrícula con los alumnos y la respuesta de cada uno a las preguntas que se, quisiera, que se haya hecho. Y esto lo podemos exportar a Excel y con este Excel tener una tabla en la que tenemos los nombres de los usuarios y los eh, lo, la, las respuestas de cada uno con sus puntuaciones, que se puede un total de 13 sobre 15 o de 6 sobre 15 con la, la valoración de cada individuo. Digamos que esto es una idea de cosas que se pueden hacer, preguntas que se pueden hacer con BookLab. Aquí tienen toda la batería de posibilidades pizarra, tipo test, encuesta, nube de palabras, preguntas abiertas, etiquetar una imagen, coordinar, lluvia de ideas, diapositivas, audio, vídeo, etcétera, concordancias, y además hay una galería de ejemplos que pueden coger en español, y por el tema de economía, de gestión, de arte, de salud, y dentro de eso pues pueden ser preguntas de ordenar, por ejemplo, cuáles son los niveles de osificación, o rellenar espacios vacíos, o combinar, o tipo T, o etiquetar la imagen, o adivinar un número, o buscar en la imagen, preguntas abiertas, son ejemplos de preguntas que uno puede ya directamente importar, modificar, y ya la tiene la pregunta eh, elaborada, no, no es muy complicado. Por ejemplo, si añadimos esta de buscar en la imagen, entonces nos vamos a mi evento, y en mi evento me ha salido esta, que es, señala dónde se localiza el hueso frontal. Ahora editamos, y aquí en vez de decir dónde está el hueso frontal, podemos poner el hueso occipital, y ahora modificamos esto, y lo traemos aquí, lo podemos hacer un poco más pequeño, y para que el área sea ese, restablecer, añadir, volvemos al evento, la tenemos aquí, indica en la imagen el elemento central extraído del cómic que representa las obras de Ray einstein pues puede ser ese o podríamos poner que sea la lágrima. Y le damos a guardar. Y ahora, si lo mostramos, esto es lo que nos pregunta para... Es decir, que somos capaces de... Eh, copiar de la galería de ejemplos el tipo de preguntas que más nos convenga hacer para esto. Eh, una vez que hemos elaborado las preguntas, lo único que hay que hacer es mostrar y abrir el campo para que los alumnos se conecten a través del QR, a través del código, y si entran con su código de ull.edu.es, somos capaces de dos cosas. Si lo bajamos a Excel, de identificar cuál es el alumno, y con ese ALU que es único, es mucho más fácil transferir datos a un sitio o a otro, o, como veremos más adelante, seremos capaces de incluir BookLab directamente en nuestro Moodle y que esas calificaciones de los ejercicios vayan al calificador y en tal caso nos ahorramos una gran cantidad de trabajo de manejo de datos de Excel de un lado para el otro. Eh, para eso simplemente hace falta poner este, este código QR o que el alumno entre en BookLab a través de este código de evento directamente. Como hemos dicho, aquí en configuraciones hay muchas cosas que podemos modificar. Aquí eh, el sistema de autenticación, el inicio de sesión mediante email, que es lo que nosotros queremos, porque queremos que sea a través de ull.edu.es. Si queremos que recoja el nombre del usuario, que normalmente lo queremos, claro. Resultados visibles por defecto, significa que cada vez que alguien va votando va saliendo el resultado, pero normalmente nos interesa que cada uno vote sin estar condicionado por lo que van votando los demás, este botón estoy perdido, que recuerdan que había un botón arriba de alguien que estoy perdido que te permite saber si hay 10 o 12 que están perdidos, es que aquí esto se está yendo de madre, o un modo competición que hace que luego salga la lista de quiénes son los que han respondido más o más rápido, etc. Y finalmente, aquí en más configuraciones, podemos modificar muchas cosas, incorporar el logo de la universidad, por ejemplo, cambiar el color de la respuesta, permitir que se responda por SMS, pero esto es un poco no, no es muy recomendable, permitir que, que respondan en equipo, que los alumnos se agrupen en equipo y hagan respuestas de un solo equipo, podríamos hacer una pregunta, por ejemplo, individual, y luego repetir esa misma pregunta y ponerla por grupos para ver dentro de cada grupo, cómo hemos conseguido que el, el efecto de la peer instruction en concreto. Y luego mostrar las diapositivas en tiempo real o en tiempo eh, de forma asíncrona y ajustar el tiempo de lo que va a durar cada una de las preguntas. 30 segundos, un minuto, etcétera, etcétera. Así como exportar estas preguntas a Moodle o a Excel para tener otra vez las preguntas colocadas. También se puede enviar un informe del evento a los participantes con sus resultados si tienen el correo electrónico. Esto es, esencialmente, lo que se puede hacer para eh, mmm, trabajar con, una, con, con preguntas de Moodle en clase. Y voy a dejar aquí, de momento, para luego seguir con otra tercera parte.